Hola, bienvenidos de nuevo a VideoTutoriales Education. En este tutorial vamos a conocer los 20 ríos más largos del mundo. Para ello nos hemos basado en el artículo de la Wikipedia. Os dejo el artículo en la descripción del vídeo. Para esta clasificación vamos a considerar no solo el río principal, sino sus afluentes, tal y como se describe en el artículo que os digo. Vamos a empezar. En el número 20 tenemos el río São Francisco. Este río se encuentra en Brasil y tiene una longitud de 3.180 kilómetros. En el número 19 se encuentra el río Indo. Este río pasa por China, India y Pakistán y tiene también una longitud de de 3.180 kilómetros. En el número 18 tenemos el sistema Yukon-Nitutlin-Teslin y pasa por Canadá y por Estados Unidos, en concreto por su estado de Alaska. Este sistema tiene una longitud de 3.184 kilómetros. En el puesto 17 tenemos el sistema Shat al Arab-Eufrates-Murat. Este sistema pasa por Turquía, Siria, Irak e Irán y este sistema tiene una longitud de 3.596 kilómetros. En el puesto 16 tenemos el río Volga. Este río Pasa en su totalidad por Rusia y tiene una longitud de 3.645 kilómetros. En el puesto 15 tenemos el sistema Murray-Darling. Este sistema se encuentra en Australia tiene una longitud de 3.672 kilómetros. En el puesto 14 tenemos el río Níger el río Níger pasa por Guinea, Mali, Níger, Benín y Nigeria, y tiene una longitud de 4.200 kilómetros. En el puesto 13 tenemos el sistema Mackenzie de los esclavos de la paz Finlay. Este sistema pasa en su totalidad por Canadá tiene una longitud de 4.241 kilómetros. En el puesto número 12 tenemos el río Lena. Este río pasa en su totalidad por Rusia y tiene una longitud de 4.400 kilómetros. En el número 11 tenemos el sistema Amur-Argun. Este sistema pasa por China y por Rusia, y tiene una longitud de 4.444 kilómetros. Llegamos al top 10. En el número 10 tenemos el sistema Congo-Lualaba-Lubua. Este sistema pasa por Angola, la República del Congo y la República Democrática del Congo. Este sistema tiene una longitud de 4.700 kilómetros. En el número 9 tenemos el río Mekong. Este río pasa por Vietnam, Camboya, Tailandia, Birmania, actualmente Myanmar y finalmente acaba en China. Y tiene una longitud de 4.880 kilómetros. En el número 8 tenemos el sistema Paraná-Paranaiva. Este sistema pasa por Brasil, Paraguay y Argentina. Tiene una longitud también de 4.880 kilómetros. En el número 7 tenemos el sistema obi irtish Este sistema pasa por China, Kazajistán y Rusia. Tiene una longitud de 5.410 kilómetros. En el número 6 tenemos el río Huanghe, también conocido como río amarillo. Este río pasa en su totalidad por China y tiene una longitud de 5.464 kilómetros. Vamos ya con el número 5. En esta posición tenemos el sistema Yenisei, Angara, Lago Baikal, Selenga y Der. Este sistema pasa por Mongolia y Rusia. Este sistema tiene una longitud de 5.539 kilómetros. En el número 4 tenemos el sistema Mississippi-Missouri-Jefferson. Este sistema se encuentra en Estados Unidos, tiene una longitud de 6.275 kilómetros. El tercer río más largo del mundo es el río Yangtze. Este río se encuentra en China y tiene una longitud de 6.300 kilómetros. Nos quedan los dos últimos. Deciros que estos dos últimos ríos, según donde se mire, en algunos casos colocan a uno el primero y a otro el segundo. Como os he dicho al principio del vídeo, vamos a utilizar la clasificación que se realiza en la Wikipedia, más allá de cualquier debate que pueda haber. Así, en segundo lugar tenemos el sistema formado por el Nilo, Nilo Blanco, Lago Victoria, Caguera. Este sistema pasa por Burundi, Tanzania, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Sudán y finalmente Egipto. Este sistema tiene una longitud de 6.853 kilómetros. Y en el número 1 nos encontramos el Sistema Amazonas-Marañón-Ucayali. El sistema del Amazonas pasa por Perú, Colombia y Brasil. Este sistema tiene una longitud de 7.062 kilómetros. Hemos visto los 20 ríos o sistemas más largos del mundo. Ahora, como ejercicio final, os invito a que intentéis enumerar los ríos utilizando la tabla que aquí tenéis. Os recomiendo que pauséis el vídeo y lo intentéis. Ahora mostraremos la solución. Espero que así hayas aprendido los 20 ríos más largos del mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.